El diritto spinto es un golpe ofensivo, su nombre en italiano hace referencia al movimiento principal del golpeo, que es empujar la pelota con la pala hacia adelante. Es un gesto similar al que haríamos para empujar a alguien que está delante nuestro a la altura del hombro. El esventaglio es otro de los golpes más representativos del beach tenis, al tiempo que el más espectacular. Su nombre de origen italiano está relacionado con la palabra abanico o con las palas de un ventilador o con un para parabrisas, ya que el brazo del golpe realiza el mismo movimiento circular para llegar a la pelota. El golpe llamado la Verónica, del que no tenemos del todo claro cuál es el origen de su nombre, es uno de los más espectaculares del Beach tenis es el que empleamos para resolver una pelota que nos sobrepasa por el lado de nuestro revés igual que hacemos con el gancho cuando nos juegan un globo profundo a nuestra derecha